Yo soy Argus. Y yo soy Paola. Durante estos días, la solidaridad ha sido el factor fundamental para dar nacimiento a una nueva esperanza en México. Miles de personas se han reunido, mano con mano, corazón con corazón, para sanar las heridas que dejó el sismo de 7.1 grados el 19 de septiembre. Esfuerzos como el tuyo y el mío han dado paso a la construcción de un nuevo México. El amor a la patria y la hermandad que nos ha mantenido unidos nos dejan claro que el espíritu mexicano perdura, aún en momentos de crisis incertidumbre y miedo. Como muestra ello, te mostraremos una recopilación de fotografías de la comunidad una Mospeta. Acompáñanos a ver esto. Ese día, como a la 1 y 15 de la tarde, todos sentimos un sismo que generó miedo y devastación en la Ciudad de México. Pasó lo peor, pero ¿qué hacer en ese momento? Todo se vio perdido en ese instante. Pero no fue así. De hecho, presenciamos algo maravilloso. Mientras la gente se organizó a ayudar a retirar el escombro, otros hacían las colectas y mandaban los donativos a las zonas afectadas, mientras los medios de comunicación nos mantuvieron al tanto de lo que ocurría día a día. A todos los que se unieron y siguen apoyando, les damos las gracias por toda su entrega. México nunca olvidará sus actos y sabemos que siempre contaremos con el apoyo de todos ustedes.